Bienvenidos a este módulo de evaluación y selección de inversiones. A lo largo de este módulo, los objetivos que vamos a tener será definir cuál es el concepto de la inversión y realizar la, la clasificación entre las distintas inversiones. Para ello, lo que haremos será introducir una serie de conceptos básicos de cara al proceso de selección de, de inversiones. Tendremos que definir cuáles son las variables clave a la hora de definir una inversión y una vez que hayamos definido las variables clave de la inversión lo que haremos será establecer una serie de criterios de decisión que nos permita comparar entre distintos proyectos una vez que hayan sufrido un proceso de homogeneización de forma que podamos realizar para proyectos de naturaleza diferente realizar, es, eh, re, realizar una selección de entre todos los posibles eh, cuál es el que reúne mejor los criterios de, de selección que tiene el inversor y cuál es el que da una mayor rentabilidad. Eh, vamos a comenzar por los conceptos básicos para el análisis de las inversiones. Los elementos clave que existen en una, en una inversión serían Primeramente, determinar quién es el sujeto activo, quién es el individuo, la empresa que está invirtiendo. Puede ser una persona física o una persona jurídica. Una persona física sería cualquier inversor, cualquier persona de carne y hueso o una persona jurídica, que sería, por ejemplo, una empresa, una sociedad mercantil. Los bienes o los servicios serían los activos en los que el sujeto invierte. Tal y como imagino que todos tendréis ya interiorizado, el activo del balance es el que representa todas las, todas las inversiones que realiza, que realiza una empresa. La empresa dispone de un pasivo, dispone de un patrimonio neto, es decir, una serie de fondos, los cuales son invertidos en una serie de activos con la finalidad de obtener un beneficio futuro. Lógicamente, estos bienes o servicios serían los activos en los que invertiría esta persona física o esta persona jurídica, este sujeto activo de la inversión. La pérdida de utilidad. Esto es un concepto fundamental, puesto que eh, el inversor dispone de una serie de recursos en los, eh, de los cuales va a prescindir durante el tiempo que dure la inversión. Eh, por lo tanto, esta renuncia debe de, eh, recibir una contraprestación. Eh, esta, contrapre esta contraprestación será la utilidad esperada. El, el inversor, el sujeto activo de la inversión, renuncia a su, a su capital renuncia a una serie de, de activos que son de su propiedad para invertirlos durante un tiempo. Entonces, la pérdida, el no disponer de ellos durante este tiempo, es remunerada a través de una utilidad. Será la rentabilidad que deba de percibir en, contra, en contraprestación por haber estado privado durante el tiempo de la inversión de, de, sus, de, de su capital o de los bienes de los que el sujeto activo disponía. Vamos a entrar un poco más en, en la definición del activo, que es el, el elemento en el cual se va a realizar la inversión. Las empresas, eh, por su naturaleza de operaciones, eh, compran una serie de materias primas, las transforman en, en, unos, en unos productos terminados o en unos servicios. Eh, entonces, para realizar este proceso de transformación, las empresas eh, deben de invertir en una serie de, de elementos como puede ser, por ejemplo, una oficina, una nave, un camión que permita transportar los, los, las materias primas o los productos terminados. Entonces, este tipo de elementos que son tangibles, que son, que son algo físico, eh, se denomina activo real. Eh, este activo real a su vez se puede diferenciar entre un activo tangible que podría ser, como hemos comentado, la maquinaria, la nave, una oficina o un activo intangible porque las empresas no siempre necesitan eh, para producir elementos, elementos reales, pueden utilizar algo que no es tangible como por ejemplo el software. Imaginaros una empresa que dispone de una serie de ordenadores. Estos, estos ordenadores tendrán que tener unas licencias de unos programas informáticos que le permitan operar en una serie de, de, de, de tareas operativas o tareas administrativas o de gestión de, de la empresa. Este software no es algo, tan, no es algo tangible, no es algo, no es algo material. Sin embargo, es un activo, es una inversión que tiene que realizar la empresa para mejorar su eficiencia en las operaciones. Eh, dependiendo de la permanencia que tengan esto, estos activos, eh, tal y como se, se deduce de, de la estructura que tiene, que tiene el activo en el balance, recordemos, eh, la, se, el activo se organizaba eh, desde, el activo, desde el activo fijo, el activo no corriente, que era aquel que permanecía durante más de un año dentro de la empresa, hasta eh, el activo corriente, el activo circulante, que es aquel cuya permanencia es inferior a, a un año. Una vez que hemos visto eh, los elementos clave eh, a la hora de definir una inversión, vamos a entrar a clasificar las diferentes inversiones. Se pueden clasificar pues, de, de, dependiendo a, a distintos criterios. Por ejemplo, según la naturaleza de la inversión. Las inversiones pueden ser reales o productivas o, en su defecto, pueden ser financieras. Se dice que una inversión es real cuando estamos adquiriendo un activo real. Estamos adquiriendo pues, el software que habíamos comentado antes, estamos adquiriendo un camión, una nave, una oficina. Una, in una inversión financiera no, eh, no consiste en algo, en algo que vaya a, a utilizarse dentro de, de las herramientas operativas, dentro de, dentro de, del de la cadena de explotación de, de una empresa, sino que será un activo, cuya posesión, cuyo, cu, cuya permanencia dentro de la empresa le dé derecho a la empresa a eh, recoger una serie de beneficios. Eh, estas inversiones financieras pueden ser, por ejemplo, una acción o pueden ser un bono. Entonces, eh, esto, estos activos eh, de naturaleza financiera eh, lo, que, lo que harían sería realizar una serie de pagos, una serie de rendimientos con carácter, con carácter periódico que generarían igualmente una rentabilidad como un activo tangible, pero están fuera de la cadena de operaciones que tenga la empresa. Otra forma de clasificar las inversiones según la duración de la inversión. Las inversiones se pueden clasificar en un corto medio plazo o en un largo plazo. Eh, el, el corto plazo serían eh, inversiones en activos corrientes, van a estar durante menos de, de un año dentro de la empresa, su liquidez es muy grande, por tanto, puesto que pueden ser prácticamente eh, eh, vendidas en el, en el periodo de un día, una semana, un mes, y eh, están vinculadas a la empresa eh, durante menos de un año. Siempre recordemos eh, serían inversiones corrientes, serían inversiones circulantes. Por contra, nos encontramos las inversiones a largo plazo, que serían aquellas que se realizan en los activos fijos, aquellos que van a permanecer dentro de la empresa durante más de un año. Otra forma de clasificar las inversiones podría ser, por ejemplo, respecto al objeto de la inversión. Pueden ser eh, inversiones de renovación o de reparación, si lo, que estamos de si lo que se desea con esta inversión es seguir manteniendo la misma, la misma producción que existía anteriormente, pero a un menor coste. Eh, las inversiones de expansión son aquellas que permiten aumentar la producción de la empresa. Recordemos, aumentar la producción implica aumentar lo, los ingresos potenciales que se, puede, que se puede extraer por las operaciones. Las inversiones de modernización o de innovación, pues lo que buscan es alguna mejora respecto a las inversiones que, que, estamos, que habíamos realizado en periodos anteriores. Esta mejora puede ser, por ejemplo, disminuir el coste de la producción o simplificar el proceso productivo de forma que haya que recurrir a menos mano de obra y por lo tanto tengamos menos costes en, en mano de obra, o incluso para mejorar el producto, para aumentar la calidad del mismo. Las inversiones se, se dirán estratégicas cuando el, la finalidad de la inversión es mejorar el posicionamiento que tiene la empresa dentro del mercado. Eh, por ejemplo, una inversión estratégica podría ser la compra de, de una empresa que permita tener un tamaño suficiente como para eh, plantearse un, un, la entrada en nuevos mercados. O, por ejemplo, eh, comprar a, a la competencia para quedarnos en una posición en la cual el entorno que rodea a la empresa sea menos agresivo, de forma que podamos eh, variar nuestra política de, de márgenes comerciales y, por tanto, eh, incrementar nuestro, nuestros ingresos y nuestros beneficios. Eh, otra forma de, de clasificar las inversiones sería la relación que exista entre los inversores. Las inversiones pueden ser independientes o interdependientes. Las inversiones serán independientes cuando invertir en una o en otra, no, eh, cuando realizar dos inversiones, no implique eh, ningún, ningún tipo de conflicto entre las mismas. Eh, sin embargo, se dirá que las inversiones son interdependientes eh, cuando... Puede resistir, cuando puede existir algún tipo de, de vínculo, algún tipo de relación entre las dos inversiones en las que estamos en las que estamos invirtiendo. Por ejemplo, se podrán decir que son complementarias, sustitutivas, excluyentes o acopladas. Dos inversiones excluyentes serán eh, si invierto en una empresa no puedo invertir en la otra. Sustitutiva, pues si invierto en una puedo ahorrarme el invertir en la otra. Eh, si se dicen acopladas o complementarias, pues la relación que existe de invertir en una implicaría invertir en la otra. Eh, una vez que hemos visto la forma de clasificar las, eh, las posibles inversiones, vamos a entrar dentro de estas variables clave, que eh, lo que tienen por finalidad es proyectos de diferente índole, de diferente naturaleza, que en principio no serían comparables, eh, nos permitirán, a través del proceso de los distintos criterios de selección de, de inversiones, llegar a una unidad eh, homogénea que permita compararlo. Por ejemplo, invertir en una empresa industrial o invertir en una serie de activos financieros, como puede ser la compra de unos bonos o la compra de unas acciones, en principio son dos inversiones que son totalmente eh, diferentes. Una, una inversión eh, industrial tendría una naturaleza productiva, sería invertir en una serie de activos para realizar unas operaciones. Eh, sin embargo, nos encontramos con que la inversión en un activo financiero simplemente implicaría asumir un riesgo por realizar una inversión financiera que me dará derecho a, a recibir una serie de cobros en el futuro. En este caso no existiría ningún tipo de, de naturaleza de operaciones. Eh, por lo tanto, eh, es fundamental tener muy claros estos conceptos de cara a poder eh, homogeneizar, de cara a poder realizar... Eh, un criterio de selección de inversiones entre inversiones que en principio estamos viendo que no tienen nada en común. Las principales variables que afectarán al, al, al valor de un proyecto, al valor de una empresa y por lo tanto al, al valor de nuestra inversión serán el horizonte temporal de, de, la, de la inversión, eh, puesto que cualquier empresa, cualquier proyecto tiene una vida útil, tiene un periodo para el cual se define esta, esta inversión. Eh, durante este periodo eh, se generarán una serie de beneficios y al final del proyecto pues eh, consideraremos que ya todos los beneficios que se podían extraer se han extraído y eh, este proyecto podrá ser vendido, podrá ser eh, clausurado dependiendo de la naturaleza del mismo. El capital invertido sería la segunda variable a analizar. Eh, los fondos que necesita una empresa para comenzar un proyecto serían la inversión necesaria para comenzar este proyecto. Eh, este capital que haya que invertir, esta inversión que haya que realizar para entrar o para poner en marcha un proyecto, se define eh, como los activos fijos y los activos corrientes que haya que tener en el, mom en el momento cero, más aquella tesorería, más aquella caja, eh, aquel dinero que tengamos disponible para cualquier tipo de pequeña necesidad que no haya sido contemplada dentro del activo fijo o dentro del activo corriente. Por lo tanto, tendríamos una serie de inversiones a largo plazo, unas inversiones a corto plazo, y para el manejo del día a día, durante las primeras semanas, durante los primeros meses del proyecto, habría que tener un, una cierta cantidad de encaja disponible para, pues, para hacer frente a las primeras facturas, a los primeros pagos, mientras el proyecto todavía no está generando un beneficio. Los cash flows de, de explotación, una vez que el proyecto, una vez que, que ya se encuentra en operación, ya se están recibiendo los primeros pagos, ya empezaríamos a hablar de, la, de los diferentes flujos de caja que genera el proyecto. Si, Imaginaos que, por ejemplo, hemos invertido en un supermercado. De primeras, este supermercado requerirá una serie de inversiones en activos fijos, corriente y tesorería, que podría ser la compra del local, la compra de las estanterías, de, la, de las máquinas registradoras. Eh, el, la compra de todos los materiales que va a haber dentro del supermercado, las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, otro tipo de materiales como, por ejemplo, los carros de la compra. Eh, todo esto correspondería a las inversiones a, corto, a largo plazo y a corto plazo. Fijaros que las últimas inversiones, sobre todo las existencias dentro del supermercado, serían una inversión a corto plazo porque están a la espera de ser vendidas en cuestión de días, semanas o meses. Y finalmente necesitaríamos una serie de tesorería. Imaginaros que las primeras ventas se realizan a crédito. Pues las primeras facturas que lleguen de la luz, las facturas que lleguen del agua, los primeros pagos a proveedores por haber llenado el supermercado de mercancía tendrán que realizarse con esta primera tesorería. A partir de aquí, ya todos los ingresos y todos los pagos que se vayan realizando a lo largo del quinto mes, sexto mes, primer año, segundo año, quinto año... Ya serán la cadena de los distintos flujos de caja por la explotación de este supermercado. Y finalmente tendríamos el valor residual del mismo, eh, que sería el valor residual, sería el precio de venta del activo. Eh, en un momento determinado en el, en, el, en el mercado que exista en ese momento. Eh, por lo tanto, se dirá que es un valor dinámico. Eh, depende de la evolución en el tiempo, puesto que los, pro, los proyectos se van amortizando. Las primeras inversiones en activos, en activos fijos, las primeras inversiones en inmovilizados, como podría ser, por ejemplo, la compra de, la compra de, de las máquinas registradoras, de las estanterías o, o del local comercial donde está el supermercado, eh, irán sufriendo una serie de amortizaciones, luego eh, se irán costeando a lo largo del tiempo y por lo tanto el valor eh, que, que tenga este proyecto al final de su vida útil dependerá de los años que, que haya estado vivo y del de proceso de amortización y finalmente del precio en el mercado que tendrían lo, los, diferentes, los diferentes activos. En este caso, fijaros, lo que vamos a hacer será a estas diferentes variables que hemos comentado, de cash flows, de las primeras entradas a nivel de inversión, y el precio final, el precio de venta, eh, tendrán su forma de expresión de forma gráfica. A esto se le conoce como las dimensiones financieras. El horizonte temporal, tal y como estáis viendo, en la inversión sería la línea horizontal. Eh, en el caso del supermercado, la primera línea hacia abajo sería la inversión que estamos realizando y las distintas flechas hacia arriba serían los diferentes eh, beneficios que estamos obteniendo por la explotación del proyecto. En el caso en el que estamos hablando en esta diapositiva, que sería un activo financiero, de la misma manera, fijaros, un, una inversión productiva, un supermercado... Y una inversión financiera se expresarían de la misma forma. El ejemplo que tenemos del bono. Primeramente habría que adquirir este bono, este bono que me daría el derecho de cobro de posteriores eh, intereses. Hay que realizar una inversión, esta inversión sería equivalente al precio de compra, al precio de adquisición del bono. Y a lo largo del tiempo, a lo largo del horizonte temporal de la vida de este, de este proyecto, que es la compra de un bono, de un activo financiero, tendríamos una serie de pagos los diferentes cupones que me pagaría que me pagaría el bono una vez eh, que hemos eh, explicado cuáles serían las variables, cuál es la forma gráfica de, de, de expresar estas esta variables en sus dimensiones financieras, lo que vamos a hacer será entrar dentro de los distintos criterios de decisión. Los criterios de decisión se dividen entre estáticos y dinámicos. Los criterios estáticos son aquellos que no tienen en cuenta el valor temporal del dinero, y los criterios de decisión dinámicos sí tienen en cuenta el valor temporal del dinero. Fijaros en el caso eh, que comentábamos antes del ejemplo del bonde, bueno, en este caso se paga a día de hoy un precio, se hace una inversión y se reciben una serie de, de cupones, una serie de pagos de intereses. Fijaros cómo las flechas hacia arriba, que serían los pagos que yo recibo por haber hecho la inversión, eh, son todas iguales, todas tienen la misma longitud. En este caso no se está teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del tiempo un mismo pago, todos sabemos, por la ley del descuento, que los pagos a realizar en el largo plazo, deben de ser descontados a día de hoy, eh, teniendo en cuenta un, una, tasa de, una tasa de descuento o un tipo de interés y por lo tanto, eh, el, el valor de, de, un, de un interés por ejemplo de 10 euros a recibir hoy, no es igual que 10 euros a recibir dentro de dos o dentro de cinco años. Dentro de dos o cinco años existe un, valor, un, existe un, un factor de, de, de riesgo que sería equivalente a este tiempo que voy a tardar en cobrar. Durante estos dos o estos cinco años va a existir una incertidumbre sobre la solvencia de la, de la empresa que me debe de pagar los intereses o, de, o, o del gobierno, en el caso de ser un, un bono soberano, un bono de, de, un, de un gobierno. Eh, lógicamente el valor eh, de 10 euros dentro de 2 o de 5 años tendrá un valor inferior al eh, pago de intereses recibido en el día de hoy porque el pago que yo recibo a día de hoy no tiene riesgo sin embargo el de dentro de dos o dentro de cinco años sí está sometido a riesgo y por lo tanto su valor sería inferior. Eh, fijaros que este sería eh, la primera gran pega de los criterios de decisión estáticos. No obstante, por su facilidad de cálculo, por su rapidez, son también bastante interesantes que los comprendamos y que los dominemos de cara a obtener un número rápido en la gestión del día a día de la empresa. Existen diferentes métodos de, de decisión estáticos, por ejemplo, el ratio de coste beneficio la tasa de rentabilidad simple, el rendimiento contable, el rendimiento contable en medio, y sobre todo, el que vamos a tratar al final, que será el plazo de recuperación de la inversión. Que es, si yo realizo una inversión de un millón de euros hoy, ¿cuánto tiempo tardará eh, mi inversión de un millón de euros en volver a mí? Es decir, con la serie de flujos de caja que genera el proyecto, imaginaros un proyecto que genera 100.000 euros de flujo de caja todos los años, el payback, el plazo de recuperación de mi inversión de un millón de euros, será 10 años. 10 años, sin tener en cuenta el valor temporal del dinero, tardaré 10 años cada año cobrando 100.000 euros en obtener el, eh, el, el importe que yo realicé de inversión a día de hoy. Fijaros que no estamos, en cuenta, no estamos teniendo en cuenta el valor temporal del dinero porque lógicamente los 100.000 euros que yo cobre dentro de 10 años no serán equivalentes a los 100.000 euros que yo pueda cobrar hoy. Eh, el eh, se diferencia en el payback dependiendo del, tipo de, dependiendo del tipo de flujo de caja, el caso que he puesto como ejemplo sería un proyecto con flujo de caja constante pero eh, lo habitual, lo más, eh, lo más normal en la práctica profesional será que tengamos proyectos con flujos variables. Eh, el criterio del payback lo que me dice es que a igualdad de riesgo las mejores inversiones son aquellas que presentan un plazo de recuperación menor. Lógicamente, si hemos, eh, hemos indicado que el tiempo es, es un factor de riesgo, lógicamente cuanto menos tiempo tardemos en recuperar nuestra inversión, nuestra inversión tendrá eh, menor riesgo. A igualdad de riesgo, lógicamente si dejamos el, el riesgo equivalente, lo que desearemos será recuperar nuestro capital antes. Cuanto antes lo recuperemos, antes podremos eh, realizar una nueva inversión que nos vuelva a generar nuevos retornos. Aquí eh, pasamos a comentar algunas de las ventajas del payback, algunos de los inconvenientes. Las ventajas sobre todo es que es muy intuitivo, su cálculo es muy sencillo. E introduce el factor de riesgo a través del tiempo, elegiré siempre el, aquel que menos tiempo tarde en recuperar mi inversión, por lo tanto, al ser el que tenga un tiempo mínimo, será el que tenga un riesgo eh, mínimo, es una buena aproximación del riesgo, y es eh, apropiado para valorar proyectos en épocas inestables. ¿Por qué es así? Porque para los criterios de decisión dinámicos necesitamos algún tipo de interés que nos sirva como referencia. En casos eh, en los que eso, el, es, estamos hablando de un entorno muy inestable, pues por ejemplo, estos tipos de interés pueden cambiar continuamente. En la, eh, fijaros eh, la, la, fijaros eh, cuál es ahora mismo la tasa de interés soberano que paga España, el, la, el spread de riesgo que paga España, que sería la prima de riesgo, eh, fijaros cómo en los últimos dos años ha pasado desde 600 puntos a, a aproximadamente 150, 160 por lo tanto, en esta durante estos dos últimos años eh, utilizar un criterio de decisión dinámico habría arrojado cierto, cierto, ciertas desviaciones por estos cambios tan importantes de casi un 5% en las posibles tasas de actualización que hubiéramos, que hubiéramos utilizado para un criterio de decisión dinámico. Y los inconvenientes principales, pues no es un índice como tal, sino que es una medida de liquidez, hay que definir un plazo de, de, de recuperación de la inversión máximo, en el cual si vamos a recuperar nuestra inversión durante, eh, después de, de, un, de un plazo que hemos definido como el máximo tolerable para esta inversión, pues no me diría nada, no tendríamos un, un resultado. Siempre hay que estar comparando y una vez eh, que se cumpla, que es menor del, del tiempo en el que yo quiero estar invirtiendo, a partir de ese momento ya sí sería un criterio de decisión válido no actualiza los flujos de, de caja, ignora los flujos de caja a lo largo del tiempo, ignora el valor temporal del dinero. Eh, como conclusión, es muy interesante para obtener un número rápido, es eh, muy intuitivo y como su cálculo es muy fácil, es interesante eh, tenerlo en cuenta. Aquí ya entraríamos dentro de los criterios dinámicos, aquellos que tienen en cuenta el valor temporal del dinero. Los más importantes son el plazo de recuperación descontado, que sería una evolución del anterior. Habíamos dicho el ejemplo de invertir hoy un millón de euros y ir recuperando 100.000 euros durante 10 años, y a partir de ahí ya habríamos amortizado, ya habríamos llegado al payback y todo lo que obtengamos sería rentabilidad. Eh, neta, ya eh, habríamos eh, cubierto totalmente la inversión. Pues en este caso lo que haríamos sería... Para el primer año no tendríamos en cuenta el valor temporal del dinero, pero a partir del primer año, desde el primer al décimo, sí que haríamos un, un descuento de los distintos cash flows. Eh, los 100.000 euros de dentro de 10 años descontados a día de hoy, los 100.000 euros de, hace, de dentro de 9 años descontados a día de hoy, por lo tanto el valor que tendremos será siempre un valor inferior al plazo de recuperación en el cual no se tiene en cuenta eh, el valor temporal del dinero. Posteriormente nos encontraríamos con el valor actual neto, que lo que hace es sumar el valor actualizado eh, de, de los distintos flujos de caja que generará el proyecto. Eh, mi proyecto tiene una inversión de un millón de euros hoy y durante 10 años me va a generar 100.000 cada año. Pues lo que haremos será estos 100.000 actualizarlos a día de hoy, de forma que tengamos cuál es la suma total de los flujos de caja que voy a recibir durante estos 10 años. Y finalmente la tasa interna de retorno, que en este caso la operativa es similar a la del valor actual neto, pero no estaríamos hablando de un importe económico, sino que estaríamos hablando de un tipo de interés. Estaríamos hablando de cuál es la rentabilidad relativa que tiene el proyecto de inversión referida al capital que estamos invirtiendo. Aquí tenéis cuál es eh, la definición, cómo eh, se tiene en cuenta para el valor, el valor actual la sumatoria de los distintos cash flows actualizados para cada periodo T y teniendo en cuenta cuál es, eh, cuál es eh, la inversión que estamos realizando. El criterio de decisión que utilicemos para el BAN será siempre que el valor actual neto a día de hoy de un proyecto sea superior a cero, la inversión será económicamente viable. Si, la inversión, eh, si el valor actual de la inversión a día de hoy es negativo, lógicamente estaríamos perdiendo dinero, no deberíamos de realizar este proyecto. Y si el valor actual neto es igual a cero, existirá total indiferencia. Ni estaremos, eh, ni estaremos eh, eh, interesados en invertir, ni estaremos inver interesados en no invertir. Simplemente habrá indiferencia. La ventaja es su facilidad de cálculo. Y su segunda ventaja, que es la más importante, considera el valor temporal del dinero. Sin embargo, tiene una serie de inconvenientes: eh, que es, eh, que, es que, coincide, que considera que existe reinversión de los distintos flujos. Eh, existiría los flujos que se generan el primer año de intereses, eh, los utilizaría para el, para el segundo año. Lo que, lo que ha obtenido entre el primer y el segundo año también lo, re, lo iría reinvirtiendo en el tercer año y así sucesivamente. De forma que podemos encontrarnos que haya casos en los que esto no nos interese. Además, es una medida de rentabilidad absoluta. Nos dice cuáles son las unidades monetarias que voy a tener a día de hoy. Y eh, en algunos casos específicos puede conducir a decisiones erróneas. Eh, esto lo veremos eh, posteriormente. Eh, los criterios de decisión dinámicos, el TIR, pues eh, vemos que es una eh, evolución es un, eh, está basado en el criterio del valor actual neto, pero lo que hacemos en este caso sería que para, para, una, para una tasa de descuento, eh, fijaros que sería común que sería el TIR, sería esta tasa de capitalización común a los distintos años en los cuales vamos teniendo diferentes flujos de caja, lo que me hace es que me iguala al valor actual neto igual a cero. Eh, de esta forma que es lo que obtengo que a igual, igualdad de riesgo, yo elegiré aquel, aquella TIR que eh, tenga un, que implique un beneficio respecto al coste que, me están, que está teniendo mi empresa para, para acceder a los fondos. Fijaros eh, el coste de financiación que tendría el proyecto que sería el valor de K, eh, que es el valor que utilizamos de referencia para comparar si aceptamos o no el proyecto, la K sería la sumatoria, sería el precio medio que tendrían las distintas fuentes de financiación de mi empresa. Es decir, el coste del patrimonio neto más el coste medio de todos los diferentes pasivos que tenga mi empresa a largo plazo, a corto plazo, será el valor de K. Entonces, si el coste de los fondos que yo tengo para realizar una serie de inversiones, para invertir en los activos, eh, es superior a la rentabilidad que me estaría dando invertir en esos activos, lógicamente no debo, porque me está costando más el dinero acceder al dinero para invertir que la rentabilidad que me están dando las inversiones. Sin embargo, si mi rentabilidad por, la, por realizar estas inversiones es muy superior al valor que me está costando a mí el acceder a estos fondos, eh, lógicamente realizaríamos la inversión. Y si el TIR es igual al coste de los fondos que tengo, lógicamente existirá indiferencia y estaré in, ni estaré interesado ni desinteresado, seré indiferente a, a dicha inversión. Fijaros eh, el concepto de K. El, el concepto de K es muy parecido al eh, valor que nosotros ten, al coste que nuestra empresa tendría para operar. Si, imaginaros el caso en el que yo tengo una empresa industrial. Si, eh, lo, el coste de la materia prima y la transformación de la materia prima en un producto terminado eh, disponible a la venta para un cliente, si me cuesta más dinero fabricar este producto que lo que finalmente me va a pagar el cliente, para eso no invierto, para eso eh, directamente no compro la materia prima y no la transformo, porque cada vez que estaría vendiendo estaría perdiendo dinero, estaría vendiendo bajo costo. Pues exactamente es el mismo concepto, si obtener una serie de fondos me cuesta acá y la rentabilidad que yo obtengo no es superior acá lógicamente estaría perdiendo dinero y por lo tanto el, vemos que el criterio de selección de inversiones a través de la TIR eh, es un criterio de selección eh, bastante intuitivo. Las ventajas eh, es, sim es similar a, a las del BAN. Es dinámico considerar el valor del, del tiempo en el dinero. Y luego otra, otra propiedad muy interesante es que da una rentabilidad relativa de la inversión. Me permite obtener cuál sería la rentabilidad que me daría esta, esta inversión. ¿Qué ocurre? Eh, tiene una mayor dificultad de cálculo que los, dos medios, que los dos métodos dinámicos que hemos visto anteriormente. Y eh, depende de la estructura de, lo, de los flujos de fondo, de, de, de los flujos de caja que estaríamos obteniendo en el, en el proyecto. Eh, además, existe la posibilidad de encontrarnos con algunas situaciones específicas que veremos posteriormente, en las cuales este criterio de decisión nos puede llevar a, a, alguna, a algunos eh, errores de concepto. Hasta aquí esta primera masterclass. Muchas gracias.